vamos con otro empresario vamos ahora a san pedro a electro Chollo, donde ha abierto sus nuevas instalaciones en la avenida pablo ruiz picasso y que bueno también han sido unos luchadores durante antes durante y con una buena perspectiva de futuro porque son también muy profesionales y vamos ahora pues a ver que nos cuentan de esa estrategia también que ellos han presentado en San Pedro Alcántara, en esta avenida tan bonita de Pablo Ruiz. Picasso, que tanto está creciendo. La verdad es que es una zona preciosa. A mí siempre me ha encantado esta zona y fijaros que se abre un nuevo establecimiento. Bueno, que le han cogido en plena pandemia, pero ellos son fuertes, son personas trabajadoras, luchadoras, con mucha experiencia y han salido adelante. Aquí está pues este magnífico establecimiento con casi mil metros. Ya no lo va a explicar Frank y todo lo que podemos encontrar en este nuevo LS. De, de electrodoméstico, de electrocho yo, Fra. muy buenos días buenos días bueno en primer lugar enhorabuena felicitaros porque además eh, os ha cogido en plena pandemia correcto sí, nos cogió justo ju, bueno justamente en el momento de la, del traslado vale porque nosotros llevábamos en el polígono bastante tiempo entonces pues nos surgió la oportunidad de poder ampliar la, lo que viene siendo nuestra nuestra exposición, nuestro rango de, de producto para poder tener más facilidades a todos los clientes entonces decidimos venirnos aquí y justamente el día de la apertura estaba todo preparado para el día 23 de marzo con la mala suerte de que justo una semana antes pues ocurrió lo que ocurrió eh, tuvimos que cerrar eh, y bueno tuvimos que intentar reinvertirnos reinvertando como pudimos eh, vendiendo online vendiendo telefónicamente haciendo el traslado incluso o sea eh, la verdad es que hemos estado un, un tiempo bastante bastante complicado en ese tema de ese tema porque eh, nosotros veníamos con la ilusión de una gran apertura, teníamos preparado muchísimas cosas para todos nuestros clientes y al final todo se fue todo se fue afuera o sea no, no pudimos hacer absolutamente nada bueno es verdad Frank, que yo en enunciado, cuando he hecho la presentación he dicho electrodoméstico el electrochollo muchas personas relacionamos el electrochoyo con lo electrodomésticos pero la verdad es que vaya a dar un servicio más amplio sí. que me gustaría también pues, comentarlo porque además estamos aquí en este decorado que también como otros muchos sofás cherlón y sillones eh, relax, vemos aquí cosas muy bonitas cómo había ampliado y de qué manera no vaya este servicio sí a ver a ver eh, nosotros una de las cosas que tenemos bueno el tema de por ejemplo colchonería como está la parte de trasera sí. es, un, es un sector que ya llevamos tiempo tocándolo es decir nosotros la eh, tocamos lo tocábamos anteriormente la tienda de Sepona la tocamos en Antequera la tienda de allí en Cádiz en Villamartín la hemos tenido en San Pedro lo que pasa es que la demanda de electrodoméstico fue muy alta y al ser tan alta pues lo que viene siendo toda la exposición de este producto tuvimos que quitarla porque no teníamos espacio para abastecer a lo que viene siendo sí. Eh, el Al venirnos aquí, un sitio bastante más grande, vale. Entonces eh, dimos la apuesta de poder eh, ofrecer también este producto de eh, vender eh, colchonerías con ropa de cama, como podemos estar la parte trasera de aquí. Y luego todos nos estamos ahora mismo sentados, que es eh, zona textil, que donde tenemos en los sofales, eh, que todos los sofales que, que, que hay en esta tienda se pueden hacer a medida, vale. No, no es solamente lo que hay aquí y lo que se vende, sino hay muchas más medidas, muchos más modelos, muchos más sillones. También tenemos, bueno, están terminando, están ahí los chicos terminando los que Bueno, tapizados el... también. Vemos que tenemos ahí en alguno de los eh, sofás, lo ¿no? Vemos una gama también en tejidos, ¿no? En sí. tapizados, ¿no? Es que sí, maravilla. Ver, el, los tejidos, eh, hay diferentes modos de tejido, o sea, puedes coger un sofá con, el, con un tejido de una categoría u otra. Y esto es lavable y todo esto, sí, ahora sí, que miramos supuesto. mucho la por higiene, tú sabes ahora con la pandemia casi que miramos con lupa, ¿no? Es sí. tenerlo todo limpio, tenerlo todo y esto resiste, ¿no? Es no un no, tejido es tejido aguanta lavable. son sofales de buena calidad, no hablamos de sofales de calidad económica ni son sofales baratos, ¿no? Son sofales buenos, eh, son sofales que están recubiertos con HR, con goma buena, uh -huh. con muelle ensacado para que no se hundan, son sofales de una cierta categoría, no hablamos de cosas económicas. No, pero que calidad-precio está muy bien, ver, porque aspecto... yo he estado mirando y digo, está muy bien, y las camas también, los colchones no, no. buenísimos. ese aspecto, por supuesto, simplemente de que pues hay cosas más económicas y cosas que son más caras. Uh -huh. Contra más caro sea el sofá, de mayor categoría es, claro. ¿vale? Que el sofá que estamos viendo, posiblemente lo vayan a encontrar más caro el mismo en otro sitio, por supuesto, porque nuestra premisa es la de eso, o sea, no paguen más por lo mismo, eso es lo que nosotros... Es nuestro Eso es ley aquí. O sea, nosotros todo lo que tenemos Hacemos un estudio de mercado previamente En un momento dado, puede haber algo ¿no? uh -huh. Pero que no es lo normal Nosotros vendemos a un precio económico ¿Vale? Acorde a la calidad del producto Exacto, bueno, y qué cómodo es, pues estamos sentados aquí, que muchas veces te sientas en un sofá y es durísimo o te hundes, una de dos, o es duro, como una piedra que te duele todo, o te hundes que no te puedes levantar, ¿no? Sí, sí. Y esto es, fíjate, ¿no? que me levanto así, tan cómodamente, no te... con mucha facilidad, una demostración sí, sí. porque me están cantando, ¿no? No, es lo que te he comentado anteriormente, son, son eh, es zona textil eh, de una calidad alta o sea hablamos de cosas buenas a buen precio no hablamos de porque pensamos que cosas buenas ya va a ser muy caro no hablamos de un precio estandarizado pero de calidad porque yo para o sea, vender sofás económicos que luego al cabo de dos o tres años eh, tener problemas de, de, de que se hundan de problemas con la tela problemas con, con todo no merece la pena una vez que te vas a comprar un sofá, pues eh, te vas a gastar 200-300 euros más en uno bueno que en uno malo. Entonces, merece la pena tener algo un poquito mejor. la, la comodidad. Vale, es que tengas un sofá de, de larga duración. La comodidad, el bienestar es lo principal, porque hoy todo el mundo trabaja, todos los matrimonios, llega a casa y lo que quiere puede estar cómodo en tu casa, estar claro. bien sentirte a gusto. Como la cama, ¿no? Que pues, vas a dormir, no vas a estar toda la noche en vela, por pues, no puedes dormir un colchón malo, un sumiel malo. Eh, sí, eso sería increíble, ¿no? Por y... supuesto, el tema de colchon y hablamos de lo mismo uh -huh. tengo un rango de precios de más económicos a más caros esto es como todo yo que le digo a todos mis clientes que en el descanso no se puede mirar un céntimo no se puede mirar porque luego según como tú duermas así vas a tener el día si tu, tu, tu sueño es, es es óptimo es bueno tu día va a ser positivo va a ser bueno si tu sueño en este caso es malo te levantas mal tu día va a estar marcado tal y como has dormido la noche anterior entonces el tema de sofá para mí no es eh, un producto que voy a vender y ya está. No, se trata de una inversión, ¿vale? Que un, una persona va a hacer para una mejor calidad de vida. Exacto, bueno, también sabes que se hacen muchos apartamentos pequeños, eh, Fran. Entonces, claro, en un apartamento pequeño tienes un solo dormitorio, lo, lo más que tenga también un sofá cama por si claro, viene por alguien, supuesto. un familiar y poderlo un amigo, poderlo acoger, por supuesto. ¿no? Entonces, entonces todo eso, también tenéis aquí de todo. Todo eso está pensado. Nosotros eh, en el momento que nos metimos en este mundo también, ¿vale? Antes de nosotros meter una sola pieza de lo, estamos, de lo que estamos, por ejemplo, en este mismo sofá o cualquier otro, antes de meter una sola pieza hemos hecho un estudio de mercado de todo, sabemos cómo funciona este mundo, sabemos qué es lo que se puede conseguir, qué es lo que demanda el público, qué es lo que necesita y qué es lo que no. Entonces, nosotros estamos, damos la opción al cliente de poder elegir cualquier producto, ¿vale? que haya en el mercado de este sector entonces en ese, en ese aspecto la verdad que pues, va muy bien Sí, pues fíjate, me estaba yo acordando las camas antiguas como serían, ¿no? Franjo, que yo recuerdo que hay gente que me decía, no, si dormíamos los colchones eran de paja. Después evolucionó un poquito a lo que es la lana de la oveja. Eh, luego los de muelle, que eran como que te saltaban los muelles, ¿no? Que recuerdo yo de las personas que nos contaban. Yo creo que ya, eh, cuando yo nací, yo creo que ya todavía estaban los colchones de muelle, ¿no? Sí, puedo Hasta ahora que es como medicinales, que es que sí. se te abastan a la columna, sí, qué el, maravilla. El, el, la gama que hay en el tema de colchonería es amplísima, ¿eh? Es decir, eh, tú puedes tener colchones que son con muelles ensacados, con muelles embolsados, que son biscolásticos, que llevan HR, que llevan un infinidad de cosas. Que si tú empiezas a ver el sofá, cómo se fabrica capa por, el sofá, perdón, el corchón, capa, por, por capa, es impresionante la cantidad de, de, de tecnología, Manual, porque es tecnología manual uh -huh. que lleva un, un colchón, es impresionante. Una o sea, ciencia, vamos, eso es un una ciencia. Fran, ¿qué te Perfecto. parece? Vamos a hablar de las cocinas, que es otro de los productos Perfecto. que habéis incorporado más. Ninguna tienda electrochollo tiene las cocinas solamente aquí en Pablo Ruiz Picasso. Efectivamente, sí. cuéntanos un poquito la gama en... que habéis traído, que habéis pensado. A ver, el tema de calidades. las calidades. Eh, hablamos también de lo mismo, o sea, es una apuesta, ¿vale?, que se ha hecho. ¿El por qué? Pues porque una empresa de electrodomésticos yo pienso de que tiene que tener la posibilidad de hacer un diseño de una cocina. Yo pienso que van cogidos de la mano entonces ahora con espacio es cuando se ha hecho antes pues obviamente las tiendas que tenemos pues no tenemos tanto espacio son grandes pero no tenemos el espacio para poder hacer cocina aquí sí aquí podemos perfectamente como estamos sentados nosotros sentados en un sofá hablando perfectamente sobre algo tomando una entrevista haciendo lo que sea pues ese mismo aspecto lo hemos llevado a el diseño de cocinas. nosotros trabajamos también con el tema del diseño en 3d entonces eh, básico tienes aquí medidas de la cocina, ¿vale? Y sobre las medidas y sobre tu interés, nosotros hacemos un, un diseño, ¿vale? De lo que tú quieres en tu cocina. Eh, pues ya está, hacemos el diseño, presupuestamos, el tema de las encimeras con granito, con cuarzo y con porcelánico también lo trabajamos y, y poco más, bueno, poco más, poco Eso mucho sí. más, ¿no? Porque no, solo claro, lo hacéis todo, ¿no? Dais el, el presupuesto. Y, y los montáis, los instaláis sin tener que buscar a otra persona que lo haga, porque también esas veces que te venden la cocina, pero bueno, montala tú o múscate no, no, no, quien no. te la monte, ¿no? yo te digo, yo cuando vienes aquí, yo te voy a dar un presupuesto sobre una cocina y ya montada mm -hmm. en casa con los electrodomésticos todo o sea, no tienes que hacer absolutamente nada, solamente decirme cuánto mide tu cocina, de alto, de ancho y de fondo, se acabó, y ya, según eso, pues ya partimos sobre tus gustos. Se hace el diseño, se te añade el electrodomésticos, se te añade encimera, uh -huh. ¿vale? Y se te da precio de la cocina montada en casa. Obviamente, pues eh, tiene que ir un carpintero, te la va a montar, el de las encimeras, el chico de las encimeras de porcelánico van y lo montan, y nosotros montamos el electrodoméstico, va todo por fase, ¿no? Pero se consigue todo en un mismo centro, no tienes que ir a un sitio, después tienes que ir a otro, después tienes que ir a otro. No, no, en una misma tienda lo haces todo. Incluso si te lo propones, en esta misma tienda casi que puedes amueblar tu casa completa. Es decir, tú vienes aquí, quieres habitaciones completas, salón completo, cocina completa. Si te lo propones, lo consigues, te lo consigo todo. Uh -huh. Entonces, pues, esa ha sido tal? la gran apuesta. La gran apuesta es vender electrodomésticos, porque no nos podemos olvidar de dónde venimos, ¿vale? De la venta de electrodomésticos, pero conseguir que el cliente, una vez que entre por la puerta, pueda salir con su casa completamente amueblada. Eso es realmente la intención y la premisa con con concreta de, de montar uh -huh. esta tienda. El objetivo es eh, que la gente esté cómoda y aquí no tenga que recorrerse mil tiendas a las Eso. novias, ¿no? A ver, que han tenido también hay que plazar mucho a su boda, pero sí que las casas hay que montarlas y, bueno, pues la comodidad de estar aquí y, bueno, pues llevártelo todo hecho. Supuesto, Eso o sea, la verdad facilita mucho. Esa cocina me se están yendo los ojos, Fran. Con esa cocina que tenéis como un color como mostaza, ¿no? Sí, ¿No, esa no es, que es un amarillo naranja, ¿no? Sí, sí, Yo sí. diría que es más mostaza, se me va el ojo porque es que es preciosa es y bonito. tiene una sensación de poderla limpiar fácilmente, de pasarle un paño y ya está. Ya está la cocina limpia, ya está. la verdad es que es preciosa, ¿no? Sí, bueno, aquello básicamente Qué son bonita. proyectos, son proyectitos, acciones que se pueden dar clientes, pero claro, eso es solamente un reclamo para que el mm. que cliente sepa que podemos conseguir ese tipo de producto. No quiere decir de que yo tenga ese producto y se tenga que vender esa cocina, no, no, eso es... Que claro, sí ver que cocina. Luego ya... Eh, ...sobre esa misma cocina se pueden hacer... 1500 millones de diseños diferentes... de ...diferentes encimeras, diferentes tipos de muebles... ...diferentes tiradores, colores, eh, todo, Pero claro, sí que es verdad que el ojo... ...se te va detrás de una cosa y quieres eso, ¿no?... Eh, ...por ejemplo, habrá gente que diga ...no, no, no, yo es que quiero este, este, este decorado tal como está... ...con esta mesa, con este sofá, lo quiero todo tal cual... ...porque me ha encantado, ¿no?... ...habrá personas que te digan... ...no, no, es que quiero esto, lo que estoy viendo, ¿no?... ...no quiero a otra cosa, ¿no?... ...a diario, <risa> o sea, así diario es, ¿no? a diario... Uh -huh. A diario, nosotros de, desde que hemos empezado aquí La verdad que el tema de la salida O sea, de la venta de sofás O de la venta de colchonería Siendo sincero, pensábamos que iba a ser un poco más pausado Más lento, ¿no? Viendo de que después de todo lo que ha ocurrido Y pues claro, dijimos, bueno Vamos a ver cómo podemos eh, sobrepasar este tramo uh -huh. ¿Vale? Aguantar el verano y a ver cómo, cómo viene la, lo, lo que viene después Pero la verdad, siendo sincero eh, la gente eh, del pueblo de San Pedro de Alcántara, de alrededores de la zona de Nueva Andalucía, de las urbanizaciones de Benavis, Benavis, se han volcado con nosotros. Eh, ...cualquier cosa que han necesitado nos lo han comprado a nosotros... ...entonces nos están ayudando, la verdad que eso quiero yo decirlo sinceramente... ...quiero dar las gracias a todas las personas que viven en San Pedro, Marbella... ...alrededores que han apostado por nosotros porque nos han ayudado a seguir... ...a seguir sobreviviendo, la verdad, porque sin la ayuda de ellos pues... ...obviamente nada de lo que está aquí hubiera sido posible, o sea, eso es, sí. eso es normal... Yo entiendo que después de lo que ha ocurrido haya familias que estén pasando peor momento, ¿vale? que nosotros estamos para ayudarlos en todo momento, pero eh, también quiero agradecer, como he dicho anteriormente, todo el apoyo, eh, la, todas las personas que nos han visitado, que se han ido aquí contentadas, que nos han dicho... Que, que hemos hecho una gran tienda que estamos cerca del pueblo la gente muy agradecida y nosotros se lo agradecemos de la siguiente manera dándole el mejor precio el mejor servicio y tratando a cada cliente como si fuera familia directamente de la empresa o sea eso es lo más importante y lo que más y lo que más hace que, que consigamos nuestros objetivos a final de mes o a final de año la verdad es que soy toda la familia estupenda tenéis unos valores que a mí me encantan sí, ¿no? poder hablar con vosotros aunque lo hagamos digo a breva pero bueno siempre tenemos este, estos ratitos para hablar y la verdad es que Enhorabuena. Eh, siempre se habla ahora mucho de estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia vas a hacer y tal? Pero yo creo que vosotros os habéis adelantado, ¿no? A, a coronavirus, habéis adelantado la estrategia, porque siempre había hecho oferta. Yo he seguido tu Facebook, cada día has puesto, hoy día tal, eh, tenemos esta oferta en corchones, tenemos, no sé qué hacer, que sé, que, que vais a tener un tener Es una cosa que le habéis dado mucha, ¿sabes? ¡Ale. Mucha vida. ...a lo que ha sido toda esta etapa de aburrimiento casi... Sí, ...podríamos decir, ¿no? Es que ¿no? a ver... ...cuando... Eh, ...muchas veces nosotros estamos aquí, ¿vale?... ...y no nos podemos olvidar de las personas que están en casa... ...¿vale?... ...entonces, ¿qué podemos hacer... ...para que esas personas que estén en casa puedan visitarnos... ...o puedan adquirir productos que ellos necesitan... ...rápido... Sí. ...y velozmente y a buen precio... ...porque la situación en la que es... ...pues y hemos hecho ofertas bastante agresivas vale a través de las redes sociales eh, de productos que prácticamente han ido a precio de coste total porque claro cuando a ti te llega esta situación no te queda más remedio de, de, de, de, de que yo saque de aquí productos a precio de costo total es una inversión no deja de ser una inversión si yo te ayudo a ti hoy vale posiblemente cuando te haga falta algo te vas a acordar de mí y vas a venir ¿No? entonces pues esa ha sido nuestra estrategia principal sacar por ejemplo semana de 60% en flex ¿vale? colchón derecho tiene un 60% de descuento pues, pues qué ocurre viene gente que le hace falta un sofá un perdón un colchón un colchón hace que tu día a día sea positivo si tú estás en tu casa 24 horas durante una semana en época de confinamiento y tu colchón es malo o bueno malo no quiero que sea malo sino que ya esté usado que esté vencido tu día a día se hace más complicado, porque ni puedes descansar. Bueno. Y luego, cuando te levantas al día siguiente, pues tampoco estás disfrutando, bueno, poco de lo que se podría disfrutar ¿no? en este momento. Pues, pero fit, tampoco... ¿Cuánto tiempo se recomienda cambiar un corchón? Porque años. es una cosa que tampoco sabemos mucho, ¿no? Cada cuánto tiempo deberíamos de cambiar un corchón? Aproximadamente 10 cada... años. Uh -huh. Si sí, eso sí es bueno, ¿no? Si sí, depende de la calidad Hombre, del claro. corchón pues también, sí, ¿no, ¿no? Si, <ríe> si el corchón es de muelle y es un corchón económico, <ríe> y, pues, no va a durar lo mismo. Pues no... en 3-4 años <ríe> ya hay que tirarlo. pero tú te compras un un colchón bueno y cada 10, 11, 12 años te dura perfectamente. Uh -huh. pero perfectamente Ya casi lleváis, fijaros, casi dos décadas, no 15 años o más, ¿no? te lleva una gran trayectoria. Sí. En el electrodoméstico, ¿cuáles han sido los productos que más se han vendido? ¿Cuáles son los más demandados por nuestros clientes? Pues, eh, ¿te refieres a la época de ahora o en general? En general, eh? pues, en general. En general nosotros vendemos todo tipo de productos. O sea, no te puedo decir que hay un producto estrella porque sería totalmente falso por mi parte nosotros vendemos de todo a todos los clientes y prácticamente de manera similar Yo al cabo del día puedo vender 10 15 frigoríficos 9 10 lavadoras 7 8 televisiones diariamente entonces cuál ha sido el gran descubrimiento de lo, de lo que ha venido ahora obviamente el congelador El congelador ha sido una pieza que se ha vendido de una forma espectacular porque claro ...la gente tiene que guardar el alimento... ...entonces, en un frigorífico normal no entra... Compraban congeladores de gran capacidad... ...para el tema de confinamiento, por todo el tema... ...vale, hasta ahí correcto... ...en la época de confinamiento, producto estrella... ...por supuesto, el congelador... ...en términos generales... ...es según el, según la época... ...por ejemplo, ahora viene verano... ...¿qué se vende más en verano?... ...los aire acondicionados también... Los aire acondicionados... ¿no? ...ventilación, batidoras licuadoras Cosas de batidos, cosas fresquitas, los frigoríficos tienden a, a sufrir porque la temperatura sube y el frigorífico, pues eh, el, el típico de público le da más potencia, el frigorífico lleva una línea y termina habiendo picos de frecuencia y pueden estropearse muchos de ellos. Entonces mucha gente demanda ese producto, demanda el tema de, lo, de los frigoríficos y y demás es según la época eso sí es verdad a mí, a mí me da mucho la atención porque se te va digo, aquí te faltan ojos yo cuando entro a vuestra a vuestro tienda sea esta que es nueva mucho más grande o las otras cualquiera de ellas que se te, te faltan ojos para ver todas las cosas y tú sabes ahora que se llevan tanto también las tecnologías que también las tenéis estas cafeteras eh, electrónicas que te hacen de todo el café expreso todo y tal sí. pero también está la tradicional cafetera que a mí me encanta de hacerme un café también la cafetera spray como la olla expresa. ¿Y La cafetería de toda la vida, no sé qué nombre tiene. ¿Esa es Italiana? Esa, la, ¿Cómo? Italiana, cafetería. ¿La cafetería italiana esta sí. chiquitita? Pues también la encontramos aquí, o sea claro. que son detalles de sartenes, de cosas que tú dices, madre mía, las cocinas estas antiguas también que se llevaban para el campo. Todo, todo, ahí está todo, está Tanto todo. cosas muy modernas, muy de última ya tecnología, como cosas tradicionales que me imagino que claro. mucha gente también va buscando Por supuesto. Es de que siempre, es ¿no? A ver, es extremadamente importante de que toda la persona que entre a la tienda, ¿vale? tus necesidades se vean eh, satis satisfechas es decir vienes aquí vale y tú quieres una sartén a lo mejor sartén que no te gusta pero si te das la vuelta la vas a encontrar en otro lado, la que tú buscas uh -huh. por ejemplo si tú vas buscando una televisión buscando televisión hay de todas las pulgadas de todas las medidas de todas las calidades de todas las marcas o sea nosotros cuál es nuestra idea que todo el que entra aquí todo el que entra aquí que si no compra es porque no lo necesita en ese momento o no quiere porque el producto está y si no está ahora mismo lo tengo en 24 horas busques lo que busques entonces Qué maravilla. esa es la rapidez eso es lo que premia eso es lo que la gente quiere no uh -huh. tú vienes me compras una lavadora la tienes 24 horas en tu casa instalada funcionando y con la máquina antigua retirada y si no tengo la lavadora aquí si no es en 24 son en 48 pero la tienes uh -huh. entonces pues eh. Fran, eh, vamos a hablar también del transporte, porque yo sí que a la entrada veo, tenéis, eh, ¿cómo, es, cómo es el transporte, porque eso también es otra cosa que lo miramos, y me lo tengo que llevar yo, me lo podéis llevar, hay empresas porque no te lo tienes que llevar tú, porque sí. no te lo llevan, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona el transporte en nuestra empresa en el tema del transporte nosotros somos muy transparentes siempre hemos sido transparentes en todo todo todo lo que hemos hecho en nuestra empresa nunca hemos sido turbio nunca hemos, no hemos guardado información nunca siempre hemos, hemos hecho transparencia vale que el cliente pueda elegir no yo por ejemplo todo lo que usted ve en esta tienda vale el precio que está marcado es el precio del producto ¿vale? y te doy la opción uh -huh. si te lo quieres llevar tú o si lo tengo que llevar yo ¿Vale? Si lo tengo que llevar yo, te cobro el transporte. Si te lo tienes que llevar tú, pues ya hay que está. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen el, muchas empresas? ¿Vale? Que bueno, se dedican a esto o que no. Pero por regla general lo que hacen mucho es, no, yo te lo llevo gratuito. ¿Vale? A ti te está engañando. Porque te está, dice que te lo lleva gratuito, pero es más fácil como yo a una lavadora coger y sumarle 15 euros de precio. ¿Vale? Te digo, no, te lo llevo gratis. Y da igual que te la lleves tú a que te lo lleve yo, porque el porte ya te lo he cobrado. Entonces, ¿qué queremos? Transparencia. ¿Qué queremos? Transparencia. Que no haya ido por peseta, como se solía decir antes la época de las pesetas. Lo, que, buscado, lo claro. que queremos es eso, que todo el que venga, que tenga esa opción, que si se lo quiere llevar él, que se lo lleve. Que no se los quiere, que lo tenemos que llevar nosotros, lo cobramos aparte. Fran, ¿vale? hoy, hoy por hoy, ¿cuántos puestos de trabajo generáis eh, en total, en todos los establecimientos que tenéis? Bueno, aproximadamente unos 30. ¿30 personas trabajando? Sí, claro. Madre mía, la bueno, verdad y es que... Bueno, es mucho más. Está claro. Porque no es solamente los que trabajan en esta, bueno, en esta en esta empresa. Todos los subcontratados, todas las personas que eh, nosotros llamamos para que hagan trabajos, todas toda esas personas no son empleados nuestros, pero son, eh, son, son empleados como indirectos. Es decir, si yo no vendo aire... Si yo no vendo aires acondicionados, por ejemplo, el, el chico que monta los aires pues no los monta. Claro, es que es toda una cadena. Si yo no vendo cocinas, el carpintero no monta cocinas. Si, no, yo, si yo no vendo encimera, el montador de la encimera no monta encimera. Claro. Si, no, si yo no vendo sofás, mi representante no vende sofás. Entonces, eh, realmente, el, ¿cuál es el englobe general o el englobe real? de la empresa o del, de la, del potencial de la empresa. Empleados que tiene la empresa en plantilla en torno a 30 personas, entre empleados y ya, empleados directos e indirectos, pueden suponer 60, 70 personas. A ver es que es muy bien también venir aquí a este establecimiento concretamente, por el tema también de los aparcamientos, Frank, sí. que tenéis aquí aparcamiento vamos, sí. todo lo que quieras, o sea, que aquí no sí. hay problema ¿no? de aparcar. Esto es ¿no? Algo también importante que no teníamos en, la, en el otro, en la otra planta, ¿vale? Aquí el aparcamiento realmente es más eh, sencillo, porque tú llegas a la puerta si no hay o ahí enfrente. Si no está enfrente, lo hay que detrás, ¿me entiendes? Pero que está todo céntrico, no tienes que darte 1.500 huertas para aparcar como ocurría en el polígono cuando se masificaba, que no podías aparcar, tienes que dejar en doble fila, tienes que estar comprando con prisa, no podías disfrutar de la tienda ni de la atención, con un ojo puesto que no viniera la policía a multarte o a, o a, o a, o a regañarte. Aquí es diferente. Aquí el cliente entra y puede estar todo el tiempo que quiera conveniente porque no va a tener el. O sea, va a estar tranquilo, básicamente. No va a tener esa, ese problema. Bueno, ya vemos aquí a la gente probando probando las camas, probando los sofás, porque me va a costar trabajito dejar la entrevista porque estoy tan a gusto y tan cómoda, Fra. Pero bueno, hay que seguir. Tienes aquí clientes que tienes que atender. Sí. Estamos realmente muy, muy agradecidos de que nos Perfecto. hayáis atendido siempre. Lo hacéis fenomenal. Y en dar una enhorabuena, desearos mucho éxito y que a Siempre por la gente de aquí lo había hecho durante la pandemia, antes, después, durante en toda la época. Así que de verdad, felicidades. Perfecto. Y bueno, que nos veremos más porque pasaremos por la tienda Muy siempre que necesitemos también algo. O si no, para saludaros, Perfecto. gracias, Fran. Me gustaría por decir algo un poquito por antes supuesto, de, la, de terminar. Eh, a ver, ante todo, me gustaría dar un mensaje de ánimo de apoyo. Y de, ...y de fuerza ¿no?... ...a todas esas personas que, ha, que, han, que han tenido daños materiales... ...daños personales, daños colaterales de lo que ha ocurrido... ...y es solamente que darle todo mi ánimo, todo mi apoyo... ...y, y desde la empresa, que de esta empresa... ...de esta organización tan magnífica que tenemos decirle a todas las personas que estén pasando un apuro, que pase por aquí, que nosotros intentaremos ayudarle en todo lo posible, que si tenemos que hacer nosotros un esfuerzo lo haremos y que, y que, y que no se olviden de nosotros porque nosotros nunca nos olvidaremos de ustedes. Así que nada, San Pedro, muchísimas gracias y, y siempre fuerte.